¿Seminarios online funciona o no funciona? Estamos aquí para resolver esta duda. Te voy a contar si funciona o no funciona a través de mi experiencia. ¿okay? Para empezar te cuento que yo eh, inicié en el marketing de afiliados ya más o menos dos años. Pero el primer año cuando yo vi esta industria y me emocioné muchísimo porque vi que era pues poder vender algo que no tenías que crear tú y que no tendrías que estar invirtiendo en comprar algo para poderlo revender, sino que no tenías que invertir nada en realidad. Me emocionó y me voló la cabeza. Así que dije, esta es una industria donde sí se puede ganar dinero. Y me metí, empecé a investigar y vi, eh, me afilié en Hotmart pero durante un año pues no tuve grandes resultados. Es más, vendí una o dos ventas, pero creo que por ahí me pidieron la devolución del dinero, así que no, no gané nada, no generé nada. Pero eso en lugar de desanimarme me animó más a poder seguir investigando y viendo qué es lo que estaban haciendo los demás que yo no estaba haciendo y que con eso podría yo conseguir resultados. Es ahí que empecé a investigar. Y ver si habrían personas que me podrían enseñar. Y en esa búsqueda me encontré con Seminarios Online. Al principio, pues, veía por ahí comentarios de que es una estafa, de que no aprendes nada y que esto y que lo otro, ¿no? Pero como en todo lado, pues, eso existe, ¿no? Cosas negativas y cosas positivas. Pero decidí arriesgarme y decidí eh, adquirir la membresía de Seminarios Online. La adquirí aproximadamente hace 10 meses atrás. 10, 11 meses más o menos. Eh, cuando yo este, entré a Seminarios Online me costó mil dólares Pero no lo tomé como un costo, sino como una inversión. Porque en todo negocio pues uno tiene que invertir ¿no? y, y, y ver. Y sobre todo pues en una industria como esta uno tiene que capacitarse para poder tener resultados. Y eso era lo que a mí me estaba faltando, capacitarme para poder tener resultados. Entonces por esto yo te voy a contar si Seminarios Online funciona, sí o no. Y cómo me fue durante todo este tiempo que estoy acá. Pero para iniciar, yo te voy a ser muy, muy sincera. Yo no te voy a pintar pajaritos porque yo no quiero venderte nada. Si tú decides al final ingresar a Seminarios Online, sea conmigo o con cualquier otra persona, va a ser tu decisión y no porque yo te venga a engañar o te venga a contar cosas que no son, ¿sí? Así que en primer lugar, lo que te voy a contar, que para que Seminarios Online funcione, necesitas dos factores muy importantes, indispensables, ¿Ok? Pero antes de explicarte cuáles son estos dos factores, déjame decirte que te quedes hasta el final del video, porque al final voy a darte una instrucción muy importante para que tú puedas sacarle más provecho no solamente a Seminarios, sino a Hotmart. ¿okay? Bueno, empecemos. Te decía que Seminarios Online necesita dos factores más imp muy importantes para que puedas generar dinero. Y el primero eres tú si tú eres de las personas que creen que el dinero se gana fácil, que una vez que yo tenga seminarios ya voy a empezar a ganar mucho dinero de por sí o, o eso va a estar súper fácil ya me van a enseñar el truco, la magia yo voy a poder hacer eso y voy a ganar dinero, no si eres de las personas que no le gusta comprometerse que no le gusta trabajar, que no se compromete con sus resultados entonces este, eh, seminarios online pues no, no te va a funcionar, porque no es una varita mágica a la que compras y ya tienes los resultados no. es algo a lo que tú tienes que aprender, capacitar y poner en práctica lo que está dentro de Seminarios Online. Así que el factor más importante para que Seminarios Online funcione es que tú funciones, es que tú pongas en práctica todo lo que allí vas a aprender, que tengas la paciencia necesaria para poder capacitarte, no seas de las personas que quieren los resultados así, de la noche a la mañana. El segundo factor y muy importante es que cuando compres esta membresía o adquieras esta membresía o cualquier otra membresía, yo sé que por dentro de seminarios hay mucho contenido, vas a tener todo el tiempo acompañamiento por parte de todos los expertos que hay ahí adentro, pero muy aparte de eso es muy importante que lo tomes con una persona que al principio te acompañe. ¿Okay? que te enseñe por dónde tienes que empezar, que te dé las primeras este, orientaciones, de repente que te transmita algunas estrategias que tomó para poder tener resultados. Y todo eso vas a necesitar de una persona con la que hayas adquirido seminarios online y en pocas palabras sea tu mentor, la persona que te vaya a orientar al inicio. Ok, por lo menos al inicio, porque luego vas a agarrar el hilo y vas a poder caminar tú solamente dentro de esta membresía. Entonces, en base a esos dos factores, vas a hacer que Seminarios Online funcione para ti y tengas los resultados que esperas. Si tienes esos dos factores, entonces arriesgate, entra y lo vas a lograr. Sí, Quiero decirte cuáles son los beneficios que tiene de estar dentro de la membresía de Seminarios Online. Cuando yo entré a Hotmart, y acá te voy a mostrar la pantalla de Hotmart, cuando yo ingresé a Hotmart, pues, ¿no? Empecé a mirar miles. Hotmart tiene miles, miles, miles y miles de cursos, ¿no? De todo tipo. Entonces, yo me veía los títulos, veía las carátulas de los cursos, se veían bonitos, analizaba por ahí, ¿no? Este Y, y bueno, eso era, yo me tomaba un curso y empezaba a, a publicitarlo. Por ahí te dije, hice creo que dos ventas, pero luego me pidieron la devolución. ¿Y por qué? Porque yo los cursos los puedo ver por encima, puedo ver incluso pueden tener una buena una buena tapa, por ahí quizás hasta tienen buenas recomendaciones del curso de los usuarios, pero no puedo ver el curso por dentro y probablemente ese curso pueda estar mal grabado, pueda tener mal audio, quizás la persona que lo dicta no tiene manejo del tema. Entonces eso va a hacer que eh, una que no se venda porque tiene mala recomendación o probablemente se venda, pero luego las personas al ver que no es un buen curso pidan la devolución de su dinero, ya que seminarios te ofrece, perdón, Hotmart te ofrece siete días para que pruebes sus cursos y si no te gustan, pues los puedes devolver. Entonces eso es una desventaja en Hotmart, no tiene miles de cursos, vas a encontrar de todo en Hotmart. Pero, pues, no puedes ver el curso por dentro para poder analizarlo. En cambio, si tú perteneces a la membresía de seminarios, Seminarios tiene, nos ofrece a nosotros una, un catálogo exclusivo. Bueno, antes era exclusivo, ¿no? Porque solamente los que vendíamos, los que teníamos la membresía de seminarios podíamos venderlo. Ahora es verdad que cualquier persona, así si tenga o no la membresía de seminarios, puede vender sus cursos. Pero no todos pueden entrar a ver el curso por dentro. Esa es la ventaja que nos da a los que sí tenemos la membresía, ¿no? Por ejemplo, mira, este es el catálogo de seminarios y son cursos de que quiero explicar otra otra ventaja acá. En Hotmart vas a encontrar cursos de todo, ¿no? Todo lo que a la persona se le ocurrió hacer un curso sobre este tema lo hago y lo pongo ahí, pero seminarios no. Seminarios hace un análisis de qué cursos se podrían vender. Si este curso es probable que se venda o no o simplemente este, hacen un análisis y cursos que no pues no van al mercado que saben que no se va a comprar pues no los colocan en, la, en el catálogo entonces tú tienes una ventaja ahí no que no necesariamente tienes que estar estudiando si ese curso va a venderse o no va a venderse tú lo vas a poder vender porque eso este, ya se hizo un análisis antes dentro de seminarios que así que acá vas a poder en encontrar todo el catálogo yo te lo voy a dejar al pie también el enlace al pie de este video el catálogo para que puedas anal analizar qué clase de cursos hay acá y a mí eso fue lo primero que me enamoró los productos que tenían adentro, ¿sí? Entonces, otra otra ventaja es que yo puedo estudiar el curso. Mira, por ejemplo, acá vamos a buscar un curso que yo he est estado vendiendo, que es pisos con resina, ¿sí? vamos a buscarlo, ese curso está dentro del catálogo de seminarios ok, Mira, acá está el curso, pisos con resina epóxica, pero qué pasa que si yo por ejemplo quiero estudiar este curso, vamos a volver a entrar acá a este, a seminarios online, a mi, a mi plataforma de seminarios, y ahí yo puedo estudiar ese curso, analizarlo verlo, cómo es ese curso, si es bueno o es malo, y la gente no me lo va a rechazar voy a ver si la persona que lo dicta tiene el manejo del tema, y sobre todo yo lo voy a estudiar, porque cuando quiera vender algo, si lo conozco, se me va a hacer mucho más fácil venderlo, porque por dentro puedo tener estrategias, puedo ver cosas que a mí me funcionen, eso me sucedió, por ejemplo, con un curso de chocolatería, que yo por dentro este, empecé a estudiar en, en YouTube eh, por ahí, qué es lo que estaban buscando, cuál era el dolor, qué era lo que las personas querían aprender, entonces entré al curso de, de chocolatería y vi algunos trucos, algunas estrategias que enseñaban ahí, y me sirvió muchísimo para hacer mis copies y poder vender ese curso, y acá por ejemplo, ¿no? Si yo busco pisos con resina, acá está, acá está el curso, ¿ves? A mí me permite entrar y ver todo el curso módulo por módulo, video por video y poder estudiarlo. Como ves, acá está en check, en verde porque yo estudié todo el curso y por eso se me facilitó mucho venderlo. Eh, acá está, mira, te voy a mostrar eh, cuánto yo he vendido este curso. Acá lo tengo. Vamos a poner los últimos, ya está filtrado por los últimos 30 días. Vamos a aplicarlo. Y bueno, mira, ¿ves? He tenido estos resultados. Y bueno, mira, ves, tengo estos resultados de 847 dólares, 25 ventas. Y este, he podido venderlo porque he podido analizar el curso. Para mí esa fue la mayor ventaja, ¿no? Que he podido analizar el curso por dentro, he podido verlo, quién lo dicta. Es más, por ahí me he puesto en contacto con el productor del curso. Y este productor, pues con él hemos hecho algunos este, videos, intercambios ahí, que él me ha ayudado también para poder colocarlo en la plataforma donde yo vendo. Y pues eso me ha facilitado muchísimo el trabajo. Entonces, si yo no hubiese podido entrar al curso, quizás yo no tengo idea de qué son pisos con resina epóxica. Simplemente vi algunos videos, me pareció bonito, pero no tenía ni idea qué es la resina. Pero a través del curso pude aprender qué es la resina, cómo puedo yo este, trabajar con la resina para que me salga un mejor resultado... ¿Qué problemas puedo tener con la resina al momento de trabajarla? Eh, ¿Cuáles son los costos, los rendimientos de la resina? Todo eso pude estudiarlo a través del curso y ahora sí, cuando yo haga una venta, puedo ofrecer y decirle a las personas hablarles más sobre la resina, ¿no? Porque generalmente cuando uno cierra ventas por WhatsApp, nacen preguntas que si tú no tienes idea de tu producto, pues no vas a saber cómo contestarlas o vas a contestar cosas que no son y pues las personas van a saber que estás mintiendo y no te van a comprar. Entonces, esa ventaja tenemos dentro de seminarios y para mí es la mejor que hay no la mejor de las ventajas poder ver el curso por dentro luego pues qué hay otra ventaja más pues bueno ya sabes que seminarios tiene un, un catálogo amplio no donde yo puedo estudiar todos los cursos hay muchísimos cursos pero ahora dirás cómo aprendo yo me, te, me va a pasar lo mismo que te pasó a ti Susi cuando empezaste y viste miles de cursos y ahora cómo vendo esos cursos pues la otra eh, el otro beneficio grande es como te dije el contenido que tiene seminarios online por dentro tiene eh, eh, todos los cursos que tú te puedas imaginar de marketing digital, de marketing, de afiliados, de creación de contenidos, de todo eso que tú puedas comprarlo por fuera. Está ya dentro de Seminarios Online. Entonces, si tú has tomado la determinación de que quieres comercializar los, la, los productos del catálogo, dentro de Seminarios vas a encontrar un módulo que, donde te dice Estrategias orgánicas para lograr las primeras ventas sin invertir en publicidad. En este módulo, ¿qué vas a encontrar? Vamos a abrirlo, que yo ya me lo estudié. Y con este módulo he tenido los resultados que estoy teniendo, porque, de, dicho sea de paso, estoy vendiendo pisos con resina epóxica en modo orgánico. Y tienes acá, ¿no? Cómo vender eh, en grupos de Facebook, cómo vender con Instagram, cómo vender con TikTok, cómo vender con YouTube, cómo vender otra vez acá hablas sobre Instagram. Eh, nuevamente otro experto que te explica, este es eh, Gaby Cisneros, que te explica cómo vender con TikTok. Por ejemplo, acá están dos personas con las que yo aprendí muchísimo y no necesité comprar su curso por fuera porque ya está acá acá dentro Son eh, dos hermanas que te explican que manejan muy bien el método orgánico. La, son las hermanas Fukuda, Paula Fukuda. Fukuda y Jimena Fukuda son dos eh, expertas en lo que es el marketing orgánico y pues ellas nos enseñan acá cómo vender con TikTok y cómo vender con Instagram, ¿no? Entonces son dos expertas, tú vas a aprender de personas que ya han logrado resultados, no estás aprendiendo de personas que por sí te están viniendo a contar algo que imaginan que va a funcionar y no, ¿no? A ellas les ha funcionado y ese método te lo van a enseñar acá. Y tú no tienes que pagar nada adicional. Todas las actualizaciones que se hagan dentro de seminarios no vas a tener que pagar. Ahora, si tú dices, yo no quiero vender en orgánico porque tengo este, un dinero que quiero invertirlo y quiero vender los productos pagando publicidad, vas a encontrar todo ese contenido acá. Por ejemplo, acá tienes unos módulos que dice cursos completos. Dentro de esos, mira, cada módulo tiene 318 videos, este tiene 241, 233. Son módulos completos. Por acá vas a encontrar un curso completo de de crashing para que puedas aplicarlo más sobre el método orgánico cursos por ejemplo eh, vamos a ver que dice acá un curso para cómo vender con storytelling de verdad vas a encontrar todo el contenido y toda la capacitación que necesitas para poder tener los resultados aparte de eso tenemos mentorías todos los días todas las noches entrevistas que hacen dentro de seminarios a otros expertos que tú puedes aprender y esas entrevistas también las puedes encontrar por acá por acá por ejemplo tienes también eh, un módulo que son los eventos presenciales y ahí te voy al siguiente beneficio que tiene seminarios vas a encontrar la grabación de todos los eventos que se han hecho en los diferentes países de seminarios online y la otra ventaja de seminarios la tercera por decirlo así es que tú tienes acceso libre a todos los eventos que hagan dentro de tu país si es que en tu país en tu ciudad hacen un evento tú puedes asistir de forma gratuita el acceso es libre para los que tenemos la membresía de seminarios ok la cuarta ventaja es la coproducción ¿Qué es la coproducción cuando tú tienes, eh, formas parte de la membresía de seminarios online, tú puedes volverte en un, puedes convertirte en un productor. ¿okay? Y a eso tienes una, eh, un módulo completo, el módulo 3, que te habla de cómo crear tu agencia de coproducción. Este es un negocio buenísimo, porque si tú te conviertes en una agencia de producción, vas a tener regalías de por vida. Yo tengo una, un conocido dentro de seminarios, es un productor de ese, que ha hecho un curso, de, un solo curso. Un solo curso dentro de seminarios y durante un año ha generado 15 mil dólares. Él no vende el curso, solamente lo puso ahí y bueno, seminarios tiene más de 100 mil vendedores en todo el mundo. Los vendedores se encargaron de promocionar su curso, fue muy bueno. Han hecho más de 4 mil ventas y él ha generado 15 mil dólares en todo el año con un solo curso, sin hacer nada, solo creó el curso, lo colocó ahí y bueno, cuando hay preguntas a veces las responde. Pero eso es, eso es lo que él hace. Imagínate que tú tengas tu agencia de coproducción y te logres contactar con 10 personas que creen el curso porque no lo tienes que crear tú, lo tiene que crear otra persona que sea experta en esos temas y tú simplemente te encargas quizás de darle los arreglos a los videos, de editarlos y todo esto y colocarlos dentro de seminarios. Por haberlo puesto en centro, dentro de seminarios porque tú eres el dueño de la membresía, te conviertes en coproductor. Entonces, todas las veces que se venda ese, esos cursos, tú vas a recibir una comisión. Vamos a hacer matemática simple. Imaginemos que tienes 10 cursos puestos en seminarios, que cada curso se venda una vez diaria, siendo muy, muy austeros, muy bajo ese nivel. Imaginemos nada más que se haga una venta de cada uno, ¿no? Que recibas $4 dólares de comisión por cada curso, recibirías 40 dólares diarios sin hacer nada ya tú. Tú ya colocaste el curso, tú ya no tienes que hacer nada, te dedicas a otra cosa, no lo sé. Pero ya tus cursos te están generando 40 dólares diarios. En un mes te generarían 1,200 dólares diarios. En un año, 12,000 dólares. Eh, más o menos 14 mil cerca a los 15 mil dólares por 10 cursos siendo súper austeros. Pero te conté de la de esta persona que es un productor de seminarios que ha generado 15 mil dólares con un solo curso, un solo curso. ¿Me entiendes? Entonces tienes esa es una gran, gran ventaja. Si te vuelves agencia de producción. Puedes ganar muchísimo dinero y es la ventaja de que seminarios, eh, ya tú subes el curso, seminarios se encarga de promoverlo entre los vendedores y los vendedores son los que hacen el trabajo de vender el producto. Ganan ellos, ganas tú y gana el experto que creó el curso y obviamente también seminarios tienen una parte de comisión. Entonces, esa es otra ventaja que tienes con seminarios. Ahora, también tienes eh, la ventaja, y, a mí, y yo la, también a veces, muchas veces he recomendado seminarios por este motivo, porque te puedes convertir, puedes tomar los seminarios, ya no quieres vender nada del catálogo porque no eres vendedor, eh, no quieres este, crear tu agencia de producción porque no sabes dónde encontrar el experto, vamos a ponernos en un caso así, ya. No quieres vender la membresía porque no sabes cómo promocionar la membresía, no quieres hacer nada de esto, pero te puedes formar en cualquier oficio. ¿Por qué? Porque tienes acceso al catálogo de seminarios porque puedes ver cualquier curso que tengas dentro de seminarios y puedes tomar un oficio de ahí puedes de repente querer tener tu negocio de decoración de fiestas quieres aprender a hacer tortas quieres convertirte en un fotógrafo profesional puedes formarte en un oficio en seminarios o elegir el oficio que tú quieras comprar la membresía tan solo para tener acceso a sus más de mil cursos con los que tú puedes capacitarte en el oficio que quieras. En mi caso, yo tomé esa ventaja, ese beneficio y me capacité en lo que es marketing digital. Hoy en día también me dedico a manejar las redes sociales de otras personas. ¿Y dónde me capacité? Pues en seminarios online. ¿Cómo lo hice? Pues dentro de, su, de sus catálogos acá. Por ejemplo, mira, voy a buscarte un... este un curso que yo llevé, ahí está, mira, este curso, por ejemplo, que se llama Vende Más con Publicidad Online y Chatbot, yo lo tomé, lo estudié todo y me ayudó muchísimo para ayudar a mis clientes que tengo a vender en sus redes sociales utilizando los robots de chat, ¿no? Pude implementar esto y esto facilitó mucho la venta. Por acá encontré otras, otros cursos de neuromarketing, de marketing digital, que me ayudó muchísimo. Otro que yo lo tomé y lo aproveché de acá de Seminarios Online fue, este, hay un curso que es muy bueno que se llama eh, YouTube Money Machine, que es para convertir YouTube en una máquina de hacer dinero. Y básicamente en ese curso yo aprendí cómo hacer crecer mis canales de YouTube. Y por acá te voy a mostrar, tengo un canal lo hice crecer a raíz de acá y ya tiene 2100 seguidores si, ¿sí? tiene 2100 seguidores, tengo mi canal principal, el que estás viendo ahora que también me ayudé de ciertas estrategias que aprendí acá, de que siempre estaba con 50, 60 seguidores y ahora tiene 530 y 540 seguidores por ahí al momento de hacer este video, y bueno, estoy tomando esas estrategias, estoy haciendo también otros canales de YouTube, porque mi idea también es monetizar YouTube para también tener una fuente más de ingreso, y por ahí aprendí a utilizar YouTube también para para poder generar esto no tengo como cuatro o cinco canales que estoy manejando por ahí que quiero monetizar y lograr que tenga resultados pero no lo habría logrado si no hubiera estudiado dentro de seminarios entonces esa es otra ventaja eh, seminarios online como para formarte en algo no en alguna profesión porque tienes más de mil cursos dentro de su membresía y listo, entonces esto es lo que quería explicarte para que tú tomes el beneficio si quieres llevar seminarios online o no quieres llevar seminarios online. Una recomendación que te voy a dar al final de esto es que cuando tú empieces en esta industria, no te compares con el resto de personas, con los resultados que puedan tener otras personas. Porque yo te puedo mostrar, ¿no? mira, esto tengo 200 mil, 100 mil, 50 mil que he generado con seminarios online. Quizás cuando tú entres y no logres generar esa cantidad, te vas a frustrar. Todos tenemos un proceso propio, todos eh, tenemos una forma de crecer, unos más lentos, otros más rápido, pero no, no te compares con nadie, compárate con tus propios resultados. Los resultados que tuviste ayer hoy deben ser mejores o el siguiente mes debe ser mejor que el mes pasado o por ahí quizás un mes tuviste un bajón y no vendiste nada, pero el siguiente mes debes lograrlo porque en ese mes que no vendiste te estuviste capacitando y estuviste aprendiendo otras cosas. ¿Sí? En esta industria es eso. Y pues bueno, si tú quieres entrar a Seminarios Online, has tomado la decisión de, de, de, de entrar a Seminarios Online, te invito acá a unirte a mi equipo, las personas que están conmigo trabajando en Seminarios Online o que están haciendo marketing digital y en las que los estoy apoyando, eh, ¿no? yo no te voy a ofrecer bonos de que un curso adicional, de que PDFs, de que audios, lo que sea, ¿no? los tengo y te los puedo dar también. Pero lo más importante que te puedo ofrecer es mi acompañamiento y mi guía y poder transmitir algunas experiencias y técnicas que yo he tenido para poder tener resultados. Entonces te puedo guiar, este, hacemos reuniones con la gente con la que trabajamos vía Zoom o, o también por llamadas telefónicas porque tienes contacto directo conmigo para poderte asesorar. Todo el tiempo estoy respondiendo al WhatsApp para poderte ayudar. Dudas que tengas reciente, que tengas sobre este, este negocio, qué es lo que puedes hacer. Te voy a dar una guía completa sobre seminarios, dónde puedes empezar, qué no hacer qué hacer y cómo tomar no tengo unas estrategias ahí con las cuales he logrado vender de forma orgánica te las voy a transmitir también yo no me quedo con nada entonces ese es el compromiso que tengo contigo si decides tomar seminarios online conmigo ok al pie de este video yo te voy a dejar el enlace a mi whatsapp para que puedas consultarme lo que tú necesites te voy a dejar un enlace también directo a seminarios online por si quieres registrarte y y comprar la membresía para que puedas empezar de manera profesional Bien, si te gustó este video, te pido que me apoyes con un like. Es la forma en la que me apoyas a, a seguir adelante y que pueda este, ayudarme a, eh, a poder seguir creciendo. ¿no? Eh, apóyame con un like, suscríbete al canal porque yo voy a estar subiendo mucho contenido para que tú aprendas de forma gratuita también y puedas ir este, escalando y creciendo. sí. Y la forma en la que quería apoyarte al final de este video es también te voy a dejar un enlace a un grupo, al grupo de Telegram. Donde te puedes unir y ahí también siempre estoy compartiendo ideas, sugerencias, cosas que puedo apoyar a las personas que están ahí. Y a veces también hago transmisiones en vivo donde eh, doy algunas estrategias y además respondo preguntas y respuestas. Si tienes alguna dudas, ahí podemos este, resolver tus dudas y tus consultas. ¿sí? Nos vemos dentro o del canal, dentro de seminarios o donde tú quieras participar y necesites mi ayuda, siempre la vas a tener. Nos vemos. Chao.